Muy buenas tardes, muy buenos días o buenas noches o lo que sea, que es donde sean ustedes. Yo soy Felipe a la explicatriz hoy de host presentadora, moderadora para homosensual con un trans panel. No sé si se me ocurre otra mejor palabra para lo que es con una serie de invitades eh, que vienen de la T y, y desde todas sus esquinas y de las diversidades y de las disidencias donde vamos a platicar un poquito acerca de un tema que es bien desde lo personal, divertido, pero que es bien raro de procesar, que es el tema de la gente que se presentaba en post como translogar o la gente que en esencia es gente que le interesa salir con personas trans. La primera pregunta es un no es eso lo que queremos, que la gente nos quiera sacar o que queramos salir con personas o nuestras parejas. Cómo? Cómo? Que esto es un tema que vale la pena discutir? Y es que hay millones de cosas que están muy rotas con el rubro de la gente lover o chaser, que también se usa esa palabra. Una vez escuché el término en México chacal, aunque ese también tiene sus otros respectivos eh, aristas y, y puntos y temas para platicar, pero hoy no es mi show. Tenemos aquí eh, una serie de personas para este bonito panel y me gustaría nomás si eh, los y las diosas de homosensual nos pueden abrir el panel para que toda la gente que está acá invitada suba al escenario. Si eso es un decir y en lo que vayan subiendo, si quieren nomás tengan un poquito de presencia a las otras personas, pero se pueden también de paso de una vez presentarse nombre, eh, quizás alguna arroba y un pronombre también. Eh, para tener aquí en nuestra lista de quiénes son ustedes. Con, con ustedes la gente Avenger de la T. Bueno, hola, ¿cómo están? Eh, soy Oliver, eh, un hombre trans. Mi arroba ahí en redes es Oliver OliverNaz y 2B, BB. Eh, soy de Buenos Aires, Argentina. Y también soy periodista, comunicador audiovisual y activista LGBT, estoy en, por ejemplo, OSEX, que es una red de, de abogados por la diversidad sexual. Y bueno, básicamente hoy vamos a estar hablando de lo que decía vos así que espero, seguramente va a ser una plática muy interesante. Bien, eh, no más para dejar para eh, el jurado, eh, si nos puedes dar tus pronombres para que queden también grabados. Sí, perdón. <risa> Mis pronombres son masculinos. Así que uso el. qué más? Hola, yo soy Irene Valdivia, yo soy de Morelia, Michoacán. Este, yo soy una mujer trans, mi pronombre es ella. Yo aquí coordino un grupo que se llama Red Michoacana de Personas Trans. Somos un grupo de jóvenes trans que nos enfocamos principalmente en juventudes trans de estudiantes con problemas que puede haber entre escuelas y trabajos formales. Y también estoy en un grupo que se llama Mujeres Trans Valladolid, que tiene que ver con mujeres trans y trabajo sexual, y en, en el Centro Histórico de Morelia. Y este, pues básicamente es como una de estoy medida: temas de salud sexual reproductiva, eh, temas de derechos LGBT, pero enfocada especialmente a mí me interesan más temas de salud en personas trans, particularmente la salud emocional y el seno que ando mi vida. Perfecto. Y Hola, yo soy Andras, soy coordinadora del colectivo de resistencia no binaria para personas no binarias acá en Ciudad de México. Mi pronombre es ella y bueno, pues prácticamente lo que hacemos en este colectivo es visibilizar a las personas no binarias porque sabemos que es un tema que todavía sigue siendo tabú y muy invisibilizado. Eh, aquí dentro del colectivo pues también damos lo que es contención terapéutica, es decir, bueno, atención eh, pues psicológica, ya sea individual, en pareja, familiar, para personas no no binarias obviamente y aliades, sus familias también. Pero también tenemos algunas sesiones, eh, pues digamos, entre nosotros, entre pares, para apoyarnos. Eh, y bueno, pues hacemos muchísimas actividades, pero pues básicamente es así. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Resistencia No Binarix, con X al final, porque también jugamos mucho con esto del lenguaje eh, por representativo. ¡Wow! Qué bonito término, lenguaje representativo. Me acabas de cambiar eh, eh, la vida un poco. Este, sí. Eh, te pasó día muy importante para la gente no binaria hoy eh, en redes. Estamos celebrando eh, noticias argentinas como siempre, porque en Argentina saben hacer eso y le o algo así. Pero eh, hablemos de lo que vinimos a hablar hoy y quiero platicar de un tema que para mí es a la vez feliz y súper asustador. Y es el cuento de de nuevo esto que se presentó en post como trans lovers, que no hay una definición formal de esto. Eh, de nuevo, en México una vez yo escuché la palabra chacal, aunque luego entendí que en la comunidad de la G Chacal tiene un significado completamente diferente, pero además esto es en México. Puede que en Argentina exista otra palabra y Oliver todavía no sabe de qué estamos hablando, pero el punto es eh, vamos a hacer lo siguiente. Eh, yo voy a estarme fijando si levanta la manita. Quien quiera tomar la palabra primero y las otras personas que levanten la mano y yo les voy dando la palabra según vaya anotando acá quien la tiene en ese orden hasta que saquemos un poquito la pregunta y nos vayamos con algo más. Lo primero que quisiera preguntar es si ubican el concepto y cómo se sienten con esto ¿no? de la gente translover lover o chaser o chacal. Eh, yo tengo mis opiniones de esto, pero me gustaría escuchar de ustedes. Quien quiera arrancar. Adelante, Oliver, te veo. <risas> <risas> eh, es un concepto para mí también bastante particular. Translover, sinceramente, acá nunca lo había escuchado. Lo escuché por primera vez que lo usaban ahí en México, o bueno, o, porque me lo comentaron, me lo comentó alguien ahí de México, pero nunca lo había escuchado acá. Acá el término que se usa generalmente es Chaser. Eh, y a mí, la verdad... ...por lo menos al haberme cruzado con esas personas... ...relacionándome en app de citas... ...o en cualquier otro espacio... Eh, es, ...es una cuestión que me pone un poco incómodo... ...porque creo que... ...no sé si hace falta primero... Uh, eh, que, ...digamos... ...el amor hacia alguien que sea trans... ...no sé si hace falta definirlo de esa manera... Eh, ...individualizarse así... ...porque además muchas veces por lo menos las personas con las que yo interactué, tienen eh, ya, ya como que pasa el límite hacia un extremo, como si fuera ya más pareciendo una obsesión, ¿no? Y, y te terminan como viendo como algo a conseguir, por lo menos en el caso de los chasers. Eh, entonces me pasa que quizás me mandan mensajes diciéndome, quiero probar con alguien como vos, o sea, me encanta la gente trans, cosas así, que más que generarme un gusto decir, ay, qué lindo, me termina generando más rechazo, ¿no? Eh, así que desde ese aspecto no me, no me termina de cerrar. Ire, adelante. Yo lo escuchaba, más bien lo leía únicamente en foros, pero no veía como que estuviera en el lenguaje cotidiano de las personas. Por ejemplo, aquí hay una que escucho mucho en, en la calle particularmente de ambientes más entre mujeres trans, que es el de Mayate, por ejemplo, que entiendo que también muchos hombres que lo usan este, como entre ellos en ciertos roles, pero lo he escuchado más como en, en lo referente a hombres que tienen como dobles vidas que, es, por ejemplo, hombres casados, por ejemplo, con mujeres que luego buscan mujeres trans. Entonces sí, creo que incluso en la calle en cómo se han descrito a estas personas o o cómo, cómo las describen más bien a ellas, porque creo que ellos nunca se describen a sí mismos de una forma en particular particular. O sea son sujetos como descritos pero que tampoco tampoco mucho mucho entre ellos porque también también que no, no, organizados por por o sea no, no, una una identidad, no, una práctica que se nombra desde este lado. Eh, en lo que yo lo entiendo así. Eh, donde parece estar desconectada la parte emocional. O sea, no, no, no, no, percibe como hombres que puedan enamorarse una o sea, una mujer trans ni siquiera sino como personas que únicamente buscan explorar. No en, en un ambiente este, físico, sexual nada más. Este, y además es este, eh, usualmente secreto. Usualmente no hay un tema de, de orgullo, este de vínculo o incluso una intención de generarlo, sino eh, básicamente un, un consumo de cuerpo. Es como usualmente lo, lo interpreto aquí. Eh, y sí, creo que yo lo que a mí me encuentro como problemático es que parece estar muy centrada en el cuerpo y queda a la persona trans olvidada, como desplazada y lo que se pone al centro es su ser trans, no? Y que, pero además que el cuerpo a como se entiende desde los cis, que es lo trans y que luego es un cuerpo que tiene como puede tener un, un fin, un, un, una temporalidad específica, no? al caso de que, por ejemplo, buscando un cuerpo que visiblemente sea trans en las nubes, por ejemplo, y cuando hay una, una intervención, este quirúrgica, por ejemplo, una vagina plástica, son mujeres trans, se pierde el deseo. ¿Qué es lo que pasa en Bose? Sin hacer un, <risa> un spoiler, este lo siento mucho. Este, <risa> pero es lo que él vivió en ese momento, ¿no? Que cuando su cuerpo cambió con la cirugía y ya estaba ya mucho más cómoda, el hecho de que su cuerpo dejara de desmarcar esta, esta idea específica de lo que es el, la mujer trans para su amante, eh, Dejó de tener interés en ella. Entonces, ahí quedaba claro que el interés no era Electra, sino la corporalidad de Electra. Entonces, de repente es como lo que siento yo mucho, que suele caer mucho en las identidades que, que nombramos como translovers o chasers o nayate o, o demás este, palabras. Es como mi experiencia con esa palabra y lo que hasta ahorita la interpreto usualmente. Claro, y, y de paso, no sé si Andrés tienes algo ahí que compartir del tema, porque me imagino que la comunidad en vi en, en, este esto es aún más complejo de este. No, no, no, no sé, me gustaría escuchar historias de esto desde los espacios no binarios, también que me despierta mucho interés. Sí, por supuesto. Digo, bueno, yo quiero empezar diciendo que no no sabía justamente que también les decía chacales a este tipo de personas, ¿no? O sea, no, no tenía idea que también así se le reconocía. Eh, pero pues sí, o sea, obviamente sí sí he escuchado hablar de pues estos términos y así. Y bueno, como tal, así como que haya mucho mmm, justo como translover de personas no binarias, no. Pero por ejemplo, o sea, por mucho tiempo se manejó otro término que es, ay, pues soy escoliosexual entonces era como, ajá y bueno, mucho partía justamente de este gusto, por así decirlo, o este cariño hacia personas no binarias. O sea, que, que se, eh, pues sí, o sea, que se salen de este binario de género. Entonces, um, pues sí sonaba como bastante raro, ¿no? O sea, así como de, ah, okay ¿Y por qué? Como, ¿qué es lo que a ti te agrada o okay? qué? Entonces, algo que nosotros alcanzamos a ver mucho es que es una especie de exotización de nuestra persona. O sea, se nos mira como, bueno, yo así lo percibo, como si fuéramos criaturas fantásticas de alguna manera o como si fuéramos algo que, que exacto, como que es algo muy raro y que entonces se vuelve maravilloso poder relacionarte con alguien tan raro. Pero estoy muy de acuerdo con lo que dice Irene, porque al final de cuentas, o sea, es solamente como por presumir en el afuera de pues mira qué pro soy, o sea, tan pro soy que, que salgo con una persona que, que pues no está, no es normal y, y pues, eh, Felicítame, ajá, o sea, no es tanto ah, wow. como por, sí, o sea, no es tanto como por me importa la persona, sino reconoce que soy bien progre, ¿no? o sea, reconoce claro. que soy maravillosa y que yo no tengo estereotipos y por eso salgo con estas personas, pero no es porque realmente importe el vínculo, sino es para ser reconocida como alguien uf, más importante allá afuera. Claro que, que medio destilando un poco entre todas las respuestas, al parecer el tema aquí es que lo que conflicto es la objetivización, no que nos saquen de ser personas y nos vuelvan eh, no más un objeto representante de las diversidades a fin de cuentas, no? Y entonces ahora, pues en esencia puede ser cualquier cosa, pero pues eres la medalla de alguien. Eh, lo cual me trae entonces a la siguiente pregunta, porque de nuevo es que es un tema de eh, contexto no queremos a alguien que nos quiera como somos, no? Y entonces queda el no. Estamos buscando a alguien que le interese estar con alguien trans, saben? Y esto así es como esto es un modo en el cual se ve a algunas de estas personas, pero en el contexto sabemos que es todo mal y, y, y está bonito saber que bueno, a lo mejor es que el tema es que si tienen esta como actitud de hacerte objeto, pero entonces yo les hago esta pregunta a ustedes y corríjame. Ahora sí voy a, voy a estereotipar dos segundos. No me odien. Pero no les ha pasado que en nuestra larga vida de eh, relacionarnos con la gente, eh, como sea que quieran llamar a sus vínculos, eh, nos hemos encontrado en algún momento con gente que busca estar con nosotros por curiosidad. Y, y yo les voy a decir qué es lo que me detona esta pregunta. Tengo de varias exparejas que han transicionado y entonces me queda el ¿Será que estaba investigando conmigo? Y la pregunta es si eso es un negativo y entonces no serían nuestras exparejas translovers, chasers, mayates, chacales en potencia y estamos hablando de exparejas, no gente con quien le tuvimos cariño, pero pues si les tienen odio, también adelante, díganles mayates, no pasa nada. Si les sienten ustedes que esto es una palabra despectiva que asignarle a las exparejas, <risa> Perdón. Eh, eh, hablemos un poco acerca de eso, no de, de, eh, de no es esto un rubro de la curiosidad, el ser translover y, y por consecuencia, entonces es algo que a lo mejor deberíamos de fomentar. ¿Quién quiere tomar la palabra? Oliver, adelante. Sí. La verdad que tenés razón con eso que estás diciendo Porque es cierto que a veces se te acerca gente Que a simple vista está como obsesionada con el tema trans Y quizás te habla mucho de eso Y, y, y se, se enfoca mucho en eso Y me pasó que hubo gente que se acercaba Como una cuestión amorosa, sexo afectiva Y con el pasar del tiempo <ríe> eh, En realidad... Eh, como que la charla iba, se iba siempre para otro lado Y muchas, la verdad, para mí bastantes personas Me terminaban diciendo que, bueno, que estaban viendo en realidad su género Y, y que quizás eran trans Entonces yo me quedaba como ¿Pero te, eh, o sea, tenés algún interés en mí o, o quieres que, <risa> que te ayude con, con, tu, con tu género? Con tu identidad de género Entonces sí, es cierto que a veces pasa eso eh, pero de todas maneras yo creo que se puede diferenciar cuando el amor que viene del otro lado es genuino y cuando ya hay otro tipo de interés ya que te deshumaniza y te ve como un objeto sexual a conseguir como si fuéramos un trofeo eh, para poner ahí en su estante de, de con quién tuvo relación y con quién no. Eh, entonces yo siento que eh, nosotros no, ah, Después de un tiempo ya nos damos cuenta Cómo se acerca la gente Y cuál es el interés de la gente Y para dónde va no eh, Por lo menos a mí me pasa Por las palabras que usan Por los términos que terminan enfocándose eh, O sea, me pasa que repiten bastante esto de Ay, nunca probé con alguien como vos Ay, sos la primera <risa> Sos el primer hombre trans que me gusta eh, Ay, a, a mí no me gustaban Pero vos sí Viste, es como que le vas enganchando para dónde va, eh, y, y por el otro lado, como, como decías, cuando es una persona que está indagando sobre su identidad, eh, es otra la manera en que te habla, es, es más una cuestión de el tra lo trans como, como curiosidad y no como objetivación, como verte como un objeto a partir de eso. Eh, así que sí, es súper es, es interesante... Eh, y también es una línea, al principio, yo creo que muy difícil de, de ver también, ¿no? Eh, yo creo que a mí no me ha ocurrido que una pareja mía transicione después de estar conmigo. Um, me ha ocurrido que alguien me gusta y luego transicione y digo, oh, creo que soy hetero hasta en el futuro también, ¿no? Veo, la, <risa> veo su ser hombre <risa> que esa persona tampoco veía. Eh, más bien me ha tocado como un montón de cosas, por ejemplo, eh, que llegan personas al grupo de apoyo que, que tenemos aquí en Morelia, este, en el de chicas particularmente, que se presentan como travestis o como que tienen como algún tipo de curiosidad por el travestismo. Pero de repente, o sea, ha habido momentos como, pues, incómodos porque luego resulta que no son personas trans como tal, sino personas que únicamente buscan, eh, perdón por los camotes, que únicamente buscan... Eh, como el, la experiencia de vestirse, pero sin identificarse de esta manera, únicamente solo como el, el performance y un performance como muy específico, muy temporal eh, y, y también solamente muy erótico, ¿no? Entonces eh, de repente termina con dinámicas muy invasivas hacia las compañeras y justo como decía Oliver, ¿no? Se notaba con las preguntas. Cuando nos preguntaban como de la transición se notaban cuando eran preguntas orientadas a que ellas también buscaban transicionar o cuando eran preguntas que venían más del morbo. O sea, que escuchaba más parecido a cuando una persona sí te pregunta sobre tu cuerpo que cuando una persona trans te pregunta algo porque quiere saber tú qué hiciste para poder hacerlo esta persona o valorar la situación, o situación. Era como súper clara la diferencia. Eh, y en otras ocasiones sí me he encontrado, pero más bien con eh, personas que están como navegando en su identidad, que más que amorosas como pareja, eh, se ponen como exageradamente afectivas con personas trans. Como, como protectoras, ¿no? Y incluso creo que eso misma me ocurrió a mí también en la preparatoria, antes de transicionar, pues yo pues, viví la preparatoria como hombre, como varón. Y cuando conocí a una compañera que era ya una chica trans, que ya había transicionado y que, pues, vivía como una chica y todo, pues, obviamente había una identificación que, aunque yo no asumía públicamente esa identificación, yo se sentía como esta, como necesidad como de cuidarla, ¿no? Y notaba también mucho eso en otras personas que he conocido que transicionan después de mí, que son como súper, súper protectoras, como súper, vocales en el tema trans y que eventualmente dicen, ah, pues fíjate que también soy. Entonces si sí hay como un tema de que protegen o interactúan con la persona trans como desearían que interactuaran con ellos el día que transicionen. Eh, no sé, es, es como, como cuidar a su yo futuro. Así lo siento muchas veces, ¿no? Y que a través de cuidar a su yo futuro también cuidan como a su yo en ese momento, que estás como escondidito ahí. Es sí, como que se nota mucho como esta diferencia, ¿no? De cuando es desde el amor y también obviamente en la comunidad de mujeres trans más, pues, en la putería, pues también llegan como muy, eh, muy textualmente, muy directos de te pago porque, este, me maquilles, ¿no? Porque me ibas a maquillarme o préstame ropa porque ya saben que las mujeres trans tenemos usualmente ropa más grande que las mujeres cis. <risa> Entonces, pues, dicen como, si voy con mis amigas cis, no van a tener tacones de mi talla, por ejemplo, o cosas así. Entonces ya van como buscando estrategias, ya saben dónde encontrarnos. Entonces, pues ya, este, pues sí, hay como una, una onda más de, de complicidad, como de juego. Y pienso mucho como en Club Rochelle, ¿no? Este, como este tipo de espacios, ¿no? Como, pues obviamente no en todas partes hay un Club Rochelle, así que todas acabamos siendo como un Club Rochelle personal. este, Y es como bonito a veces, ¿no? Es bonito cuando no se cruza con la fetichización que digo, a veces se atraviesan ambas cosas eh, y sí creo que es como mi experiencia. Me acabas de explicar fácil, por lo menos como a 10 personas, amistades cercanas, este y, y ya, ya le voy a dar vueltas esta noche así en la cama antes de irme a dormir. Irene dijo esto, eh, no más por explicar, para dejar un poquito de contexto también, porque seguramente esto lo va a haber gente por fuera de México y para eh, Oliver. No sé, Andrés. Eh, tú estás en México, entendí bien, eh, pero por si no ubican Rochelle y Club Rochelle, eh, Rochelle Terranova es una persona trans que es activista, que tiene un lugar que se llama Club Rochelle, que da el servicio de darte un espacio para que te puedas ir a transformar y otras vestir. Eh, y entonces eh, si tú quieres investigarte, Um, vas y hay hasta lockers que puedes tener y entonces te transforman o te transvisten o te visten, no depende de cómo lleves tú, tu espacio identitario, no. Capaz iba así para ti es solo un me arreglé, pero la verdad es que no. Y adentro de este lugar hay como un cabaret y hay lugares donde estar y donde socializar. Evidentemente esto también atrae a una audiencia de gente que está buscando gente trans um, y entonces es, tiene una dinámica social muy entretenida de ver. Y ahora <risa> Eh, despierta más. A mí me despierta muchos pensares porque eh, tiene tantito de anacronismo, nada en contra de Rochelle, amo amo lo que hacen y estas cosas y están apoyando las marchas un chingo ¿no? como que o sea no, no, no por decir que es un, una cosa inferior, solamente que cómo han cambiado los tiempos que parte de los atractivos de Club Rochelle de, de hace no mucho era que es una casa que nadie ve afuera, no hay avisos, no? Simplemente llega gente y adentro pasa toda la magia, no? Y hoy en día, por ejemplo, en la Ciudad de México hay servicios eh, hasta son parte de los servicios de Airbnb de sus experiencias donde te draguean y te hacen un tour por la ciudad tomándote fotos en todos lados. Y es de pensar wow, dile a la gente que se transvestía hace 10 años en Club Rochelle escondidas, no? O es que no tiene que ser escondidas en un lugar seguro. ¿Saben? O sea, no, tampoco hay que asignarle que oh, están ahí, ¿no? como si fuéramos cucarachas, pues, ¿no? No, simplemente que buscamos este anonimato y ahora es como de, en drag en el ángel, ¿no? <risa> Pero bueno, todas esas dinámicas suceden con esto alrededor de Club Rochelle y por consecuencia entonces te topas con esto lo que comparte Ire, que me parece muy interesante, sobre todo el tema este de la gente que es excesivamente amable con la gente trans. Que, que no más vuelvo a dejarlo bien dicho. No pues es eso lo que queremos, pero Andrés, eh, no sé si nos quieras compartir un poco más acerca de lo que decía yo con la segunda pregunta: que no es esto un rubro de la curiosidad y, por consecuencia, hay que fomentarlo. El tema de la gente translover. Perdón, me llevé la palabra mucho tiempo, soy mala moderadora. No te preocupes. Eh, pues bueno, justo creo que a las personas no binarias nos sucede un poco distinto, yo creo, porque es que hay muchas maneras de ser persona no binaria, o sea, no solamente es como una sola forma de ser. Y justamente porque nos desenmarcamos de todo lo que tiene que ver del binario, quizás nuestra transición o quizás algunas modificaciones que llegamos a hacer, no siempre, o sea, porque justo no siempre se hacen, pero si se llegan a hacer quizás no son tan marcadas. Entonces, así como tal que suele pasar muchísimo esto como de que la gente nos busque como para transicionar, no? Pero algo que sí pasa en mucho, pues sí, mucho en, en parejas y, pues digamos de personas no binarias es que terminan cuestionándose su identidad de género. O sea, quizás en un inicio de la relación ni siquiera se les pasaba por la cabeza, pero pues ya de repente, pues sí, justamente estando con una persona no binaria terminan cuestionándose eso. Y, y bueno en, en varias ocasiones termina pasando que la persona dice creo que yo también soy no binario. <ríe> o sea justamente porque pues pasa este ejercicio de tener que cuestionar pues muchas cosas entonces eh, sí ha llegado a pasar de hecho a mí personalmente sí me llegó a pasar con, con una de mis exparejas que pues sí o sea ese no era el, el principio no o sea no no tenía este objetivo en, en absoluto desde, desde un inicio, pero justamente ya de digamos como de la segunda mitad para adelante de la relación, pues me dijo creo que yo también soy. Y pues qué padre. <risa> entonces facilidad así de, ah, ok, ¿no? Entonces eh, como que permite abrir esta parte, pero lo que sí suele ocurrir o lo que sí veo mucho, al menos que nos pasa a las personas no binarias, es eh, lo que platicamos en un inicio que, que como que se nos exotiza, se nos ve como criaturas extrañas y entonces lo que sí nos ha llegado a pasar en resistencia es que ha llegado gente como muy amigable que dice ah, sí, yo también soy no binaria, y no es cierto, sino que lo hace para investigarnos. O sea, nos pasó que en algún momento se metió una persona porque quería investigarnos para su tesis doctoral o no sé qué rayos. O sea, quería sacar nuestras vivencias y cosas para ponerlo en su tesis. ¿no? Y, y o sea, es como que a ver, no somos criaturas para ser eh, estudiadas o no somos algo que tenga que estar en, en ese tipo de pues de trabajos. O sea, y además con qué tipo de sesgos iba a hacer ese trabajo. Entonces, si sí, nos pues no suele pasar esto, que de repente esto de los afectos se disfraza, pero pues para sacar algún otro beneficio, o sea, no necesariamente como para transicionar o algo, pero para otra cosa. Entonces sí nos ha llegado a pasar ese tipo de situaciones bastante incómodas. Claro. Y, y aún así es gente que está estudiando el rule, no? Pero, pero evidentemente con eh, la peor motivante de todas, no? O sea, de, de, manejando una falsedad que eh, como sea que lo veamos, digo no es base para ninguna relación. Esto no más preguntas de calentamiento porque quiero hablar de uno de estos temas que puede que haga que no nos queramos mucho después del de día de hoy. Y, y lo digo porque um, quiero hablar un poquito de diversidad avanzada, de estas cosas que normalmente los medios no se levantan mucho. Y si estamos acá, esto es sensual, entonces démonos chance de investigar las cosas eh, con un tantito más de clavadez ¿no? de análisis que lo que normalmente se hace. Yo creo que Honestamente me haría un poquito de pereza venir acá nomás a explicar definiciones que eso se hace mucho. Eh, hablemos de un tema que para mí es muy peludo, escabroso, complejo y difícil, eh, pero quisiera más invitarnos a mantener una mente abierta con esto y, y, y tratar de aterrizar eh, donde nos sentimos con este corazón, porque ahí les va. En el mundo TERF existe este concepto de la lesbiana política, no? ¿Quién es la lesbiana política? Pues alguien que no es lesbiana de su espacio identitario, pero se inscribe en el lesbianismo. A lesbiana hermana. no lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos leído. Y entonces, en esencia, en el mundo de las radicales son excluyentes, esto existe para decir la gente que ese es el único modo correcto para este, verdaderamente amar a las mujeres. Que es bien irónico que exista, porque a las personas, a las mujeres que aman mujeres, hace no mucho, se les excluye a los feminismos. En fin, no quiero hablar de las Telfas mucho, pero sí quiero hablar de ese concepto de gente que es gente muy válida. De hecho, hasta hay hasta bandera para clasificar este grupo de personas. Conozco a personas que se identifican acá dentro del espacio de lo que se llama la polisexualidad. Y esto no es el espacio poliamoroso, sino es más bien la gente que maneja varias sexualidades. ¿Qué pasa? Pues una persona polisexual, por ejemplo, he conocido gente que Mano en la cintura me dice yo soy ABCD, <risa> anything but CIS dudes. Cualquier cosa me relaciono con cualquier cosa menos vatos cis no? Y entonces hay que preguntarse. La primera pregunta para dejar ahí pendiente es un se puede, no? Porque es un tema de que okay, me traen los hombres, pero no si son cis, no? E, e, y esto entonces le rasca también a otro término, por ejemplo, que es eh, el que define a la gente trans lover, aunque también quizás trans lover pasa una persona que objetifica una persona trans por su propio fin personal y a la par persiga a la gente trans. No <ríe> explico, pero en ¿eh? qué es el concepto del eh, de la preferencia genital? Les voy a decir algo. yo tengo preferencia genital, pero es selectiva. O sea, una cosa con hombres, otra cosa, como saben, como que? Eh, eh, y, y, y es que tú no controlas lo que erotizas, no? También. Pero también hay algo que platicar porque del otro lado es un esta pregunta. También me llega mucho. No, no hay que aclarar mucho con esto, Andrés, pero es un. Pero si eres no binario, puede ser gay, no? Eh, bueno, eso también es. El problema. Pero a lo que voy con todo esto es dentro de la polisexualidad, por ejemplo, existe un espacio para que aparezcan personas que son bisexuales, lesbianas, que es gente bisexual, que por preferencia no quiere relacionarse con hombres. Y entonces no es esto una. O sea, esto no es esto, una lesbiana política. <risa> y entonces colemos todo esto <risa> con la gente translover. No es la gente translover gente que está teniendo una preferencia o una preferencia genital. Y, y me gustaría escuchar sus pensares de todo esto. Es una sopa lo que estoy diciendo acá, pero pero la pregunta es en qué momento eh, este no es alguien que genuinamente solo le atrae a la gente trans. Que la ironía de todo esto es que la palabra para alguien que la trae a la gente trans ya está tomada, que sería transexual. Está tomada por la gente transexual. <risa> Entonces, necesitamos otra palabra para eso, ¿no? El otro día alguien me dijo, yo soy transamoroso, por ejemplo. Eh, la pregunta es, ¿cómo se sienten ustedes con esto de la preferencia genital, de las polisexualidades, y, y si el concepto de la gente translover no tiene un roce con esto? Quien quiere arrancar? Perdón, espero. Espero algo medio formulado como pregunta y no tirada ahí solamente polémica, solo porque sí. Arráncate eh, András, luego Oliver y luego iré que yo sé que van a dar la mano. Claro, gracias. Sí, eh, pues yo creo que sí se ha visto mucho esto. O sea, bueno, no creo que sea algo nuevo. O sea, en realidad como que se, ha, se les ha puesto ciertas etiquetas como para poderlo nombrar, pero no es algo nuevo que, que suceda esto como de la preferencia genital. Y eh, pues la verdad es que creo que aquí sigue imperando justo muchísimo lo que es el binario, incluso hasta en, en la cuestión sexual, porque nuestros cuerpos se siguen viendo justo como, como muy dicotómicos. o tienes algo entre las piernas que te cuelga o no lo tienes. <risa> Entonces, o sea, básicamente mucha gente eh, pues se va como con esa idea y entonces um, pues sí siento que es como que a veces incluso hasta esto como de preferir ciertas cosas se va como como lo que decía, como un poco para ser reconocida de alguna manera. O sea, sí puede haber esta preferencia, pero al mismo tiempo yo siento que la, la gente que luego se nombra así como de ay sí, yo no tengo ningún problema con respecto a eso. También es como para ser reconocida muy como alguien muy progre, como muy políticamente correcta y que entonces eh, por eso es que prefiere como ciertas cosas, pero al mismo tiempo, o sea Sí, o sea, es que yo me voy mucho por ahí porque es al menos lo que yo veo, que la gente que, que justo dice, no, es que a mí me encanta esto, o justo soy translover o transamante o como sea, lo ¿no? que le quieran nombrar, pues mucho luego es para, para sentirse reconocidas de alguna manera, aunque por ahí haya muchos vacíos. O sea, cuando realmente haya muchas eh, actitudes transfóbicas, eso como que lo borra como que mágicamente es disculparse por esas cosas y, y bueno, pues hay, hay esta parte. Y justo esto, esto que estabas comentando de las lesbianas políticas, pues por supuesto es algo que es, es para lo mismo, como para mostrarse de una forma muy en particular en, en público, eh, pero pues ya en el espacio privado, pues ya es otra cosa. no O sea, entonces como que siento que mucho de esto es, para poder ser reconocidas de una manera en particular en el afuera. No tanto porque realmente así lo sientan en el adentro, sino porque es un poco más hacia el afuera, ¿no? O, o también es un poco dándose el permiso, o sea, ya justificadamente, para estar con cierta corporalidad y que eso quizás socialmente no está bien visto. Entonces, en el momento en el que decimos, bueno, pues es que a mí sí me late esto y es que, ay, sí, o sea, bueno, por ejemplo, un hombre que diga, ay, ah, pues es que yo me puedo relacionar con cualquier tipo de mujer, a, aunque sea trans, y ya me encantan las trans, pues en muchas ocasiones es porque sabemos que si dijera, bueno, es que también me llegan a traer justo, ¿no? o sea, personas que, que tengan eh, pene, pues eso puede ser mal visto por la sociedad. Y entonces de cierta manera es como disfrazarlo, como de decir, no, pues entonces yo solamente voy a relacionarme con, con chicas trans que tengan pene y un poco como para disfrazar esto y para que se vea bien. Entonces yo siento que mucho tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con cómo es que quieren ser reconocidos allá afuera. Orales, este, espero no haber perdido a Ire que no la veo en cuadrito, pero en el Inter Oliver, cuéntanos. Ahí está. <risa> Ahí está Ire de vuelta. No <risa> bueno. Creo que el tema de, en particular, primero de la preferencia genital, me parece que la problemática ahí está en que siempre la preferencia genital, cuando se habla de eso masivamente, siempre está orientada a los cuerpos cis, eh, o sea que la preferencia sea siempre según los cuerpos de las personas cis. Entonces, cuando siempre sucede así... Eh, ya, más que preferencia, es una normatividad cis que aprendimos desde, desde, desde pequeños, entonces que eso se sigue reproduciendo y la preferencia va más por los cis que por los genitales en sí, ¿no? Otra cosa sería si uno le gusta más unos genitales que otros, y bueno, eso ya es otra cuestión, pero cuando siempre los genitales van al cuerpo cis es porque es que le gustan, los digamos, eh, ...que la construcción del mundo se, se dio a partir de eso... ...que más por la genitalidad en sí, ¿no? Entonces, eso por un lado... ...y a mí me pasa en particular con, con estos términos... Eh, de, ...de que hablan de, de que no le gusten... ...o sea, que le gusta a todas las personas menos los hombres cis... ...que en lo particular me pone un poco incómodo... ...como hombre trans... ...porque me siento en primer lugar como que me ven como menos hombre por un lado o que me ven a partir de mis genitales por el otro. No termino de entender bien por qué yo sí estoy incluido en su atracción. <ríe> o sea, ¿por qué a un hombre trans sí lo meten? O sea, ¿es por una cuestión de genital? ¿O es por una cuestión de que como es trans, es menos hombre, o es más bonito? No sé, no sé a, a dónde apunta eso. Entonces hay como una infantilización de los hombres trans constante y que también está relacionado a este tipo de atracción que nos ven como mmm, dóciles. No, no sé cuál sería exactamente el término y que no estaría mal tampoco que todos los hombres trans seamos súper buenos, estaría genial, pero tampoco sé si es así porque somos todas personas diferentes. Entonces englobarnos a todos los hombres trans como que todos son buenos porque eh, somos trans nada más es ridículo. Entonces a partir de ese punto es que el hacer la diferencia entre en me gustan todas las personas menos hombres cis es un poco extraño partiendo de ahí eh, nunca termino de entender yo intenté preguntarle a varias personas que dicen eso eh, qué es lo que sucede y claro, cuando llego a ese punto medio que quedan en, en, se queda ahí medio sin más palabras porque sí es un poco extraño <risa> cuando, cuando se lo pone a pensar y es como ah Sí, y queda ahí eh, Entonces a mí me parece Yo entiendo que, que Por una cuestión del mundo Del patriarcado, de la violencia eh, Hacia las mujeres Es como que le pueda generar un rechazo Los hombres cis Como, como hombres cis Lo entiendo por ese lado Pero la problemática Está en que Ahí no, ni siquiera están teniendo en cuenta nuestra identidad O sea es como que <risa> pasa, Nos agarran ahí y, y nos llevan puestos ahí y, y ni siquiera nos ven como otro hombre. Entonces, no es que yo quiero que nos vean como hombres violentos, ni de casualidad, ni como hombres malvados. No, no ese es el punto. Sino que se planteen por qué razón creen que sí les gustaría un hombre trans. Y si es por los genitales, a mí en lo particular me parece bastante feo que nos estén viendo como un genital y no como un hombre, ¿no? Ay, claro. Tengo mucho que decir. Tengo todo en la cabeza. No que comentar. <risa> bien. Adelante, suéltate, descósete, que tenemos tiempo. Cuéntanos de tus pensares. Pues que piensan muchas cosas. Pienso, por ejemplo, en que de pronto como que queremos que todas las personas o creemos que las personas nos nombramos bajo una identidad desde el mismo lugar. Pues yo de repente creo que ahorita cosas que entendemos bajo la misma palabra, eventualmente tendremos que nombrarlas distinto y entender que la gente incluso puede ser transformativos distintos, no? Por ejemplo, eh, yo no llamo me nombre transexual Entonces eh, Hay gente que conozco, por ejemplo eh, Que, bueno, creo que es un discurso Como muy aceptado En el discurso trans De internet actual Y más como en personas jóvenes En que se es trans por identidad de género O por disforia de género Y hay personas trans con quienes he convivido Y que encontramos que lo nuestro Más que disforia de género es disforia de sexo Y que a lo mejor el género pues nos Nos resbala, ¿no? O sea que quizá a mí no me interesa pelear por la palabra mujer, pero sí me interesa este, porque sé que aún si mujer como concepto no existiera yo haría esto físicamente. No, o sea que lo mío no está no está pegado a que me nombre de una forma o a comportarme de cierta forma en la sociedad. Entonces también como y desde ahí se pueden nombrar como un montón de cosas, ¿no? En el deseo cómo cómo se configuran, ¿no? Entonces eh, me acordaba ahorita una compañera en la universidad que ella es pues mujer lesbiana que tiene una preferencia por las mujeres trans, pero no porque sean trans. Y ya como hablando con ella más a fondo sobre cómo era eso, me decía, es que a mí me gustan mucho las mujeres que son muy altas y muy esbeltas. Y usualmente las mujeres trans que conozco son muy altas y muy esbeltas. Y las mujeres, si te conoce, son más bajitas. Entonces ocurría simplemente que le gustaban muchas mujeres trans que conocía y que tenía muchas parejas que, o exparejas que eran mujeres trans. Porque, pues, físicamente eran el estándar en mujeres que a ella le gusta Mujeres muy altas, morenas, cabello ondulado y este, esbeltas. Entonces, cuando ella se acercó a mí y tenía como esta intención como de ligar y cosas así, que yo le preguntaba, como, pero ¿por dónde va lo tuyo? Vamos a hablar como de qué es lo que buscas y te puedo decir si te puedo ofrecer o no. Porque también físicamente, si tienes tú una expectativa que yo no te puedo pues, cumplir en ese sentido, pues, para que perdamos el tiempo. Y ya entendí como, ah, ok, entonces el tema contigo no es que estés buscando mujeres trans, sino que simplemente encajamos, ¿no? Entonces era muy bonito como entender eso, ¿no? Simplemente que el ser trans no pasaba en ningún momento por su, por su cabeza y también, y ella sí confesaba, decía, yo sí tengo una preferencia genital, yo sí como mujer lesbiana prefiero solamente los gultos, pero tampoco estoy peleada con eso porque sé es que el sexo es mucho más. Y ahí también un poquito empatizaba eh, y a mucha gente como que le rompe la cabeza cuando digo que soy bisexual pero con preferencia genital. Eh, y que mi preferencia genital tiene que ver más con comodidad. ¿no? Ni siquiera se atraviesa como un, como un indicador, como si tienes esto sí y si no lo tienes no. Sino si no, prefiero esta práctica porque en mi experiencia sexual esta me ha sido más satisfactoria o me ha sido más cómoda o es más fácil o es más... Eh, pues sí, más sencillo interactuar con, entre ciertos cuerpos en ciertas condiciones Porque también la disforia entra en el, en el sexo a veces Entonces hay corporalidades con quienes es más fácil lidiar la disforia Hay otras con las que las despiertan, ¿no? Incluso eh, que un cuerpo de genera de deseo Interactuar con ese cuerpo puede que te disforia Y que entonces pues ya no deja, ya no es placentero Entonces si no es placentero, pues para qué tener el sexo Entonces como que se configuran un montón de cosas ahí Entonces, pues... Eh, Creo también que es preguntar desde dónde se está nombrando esta persona, ¿no? Porque es polisexual, como no en un sentido como de que justifique, porque creo que también está feo pedir que se justifique su orientación sexual, sino entender como tu deseo por dónde va, ¿no? Y este perdí un poco el hilo de dónde iba con esto. Ah. Hay personas que. Es que, no sé, como que creemos que el deseo siempre va en el mismo sentido y como que es traducible en todas las personas y pues no. Eh, hay personas a quienes las características sexuales secundarias les son muy importantes y eh, hay a quienes no. Entonces, que quizá la atracción primaria es como atraen los cuerpos, no sé, con cierto tipo de textura en la piel o cierto tipo de, de aroma, cierto tipo de musculatura, con una distribución de grasa específica. Este, entonces, a partir de ahí es posible que hay una preferencia a ciertos cuerpos que solamente tienen ciertas identidades y a través de ahí, pues ya lo que la gente entendería como ah, pues es heterosexual o es homosexual o es bisexual, etcétera. Entonces, eh, como que de repente nos peleamos mucho con eso, ¿no? así veo como que a veces cuando una persona entiende su deseo sexual como me atraen ciertos géneros, le cuesta entender cuando hay personas que dicen a mí me atraen ciertas características sexuales y el género no me, no me interesa, ¿no? Entonces, de repente, creo que ambas pueden convivir, ¿no? Hay personas que el género no, no nos importa de la persona. Podemos estar con una persona ajena a su género. Por ejemplo, yo solamente digo que el género es una experiencia totalmente introspectiva. A mí no me consta el género de nadie. Yo no puedo ver el género de Ofelia, el género de Andras, el género de, de Oliver. Y podrían atraerme. Y su género, pues, no pasa en reconfiguración porque no sé qué género son. No me consta. Me lo dicen, pero yo no, yo no lo constato, ¿no? Entonces, yo no podría decir yo, Irene. Que me atraen personas de cierto género Porque no puedo ver su género Entonces no me puedo atraer algo que no veo Con lo que no interactúo, con lo que no siento Yo puedo interactuar con cómo esta persona Con su personalidad, con su corporalidad Y toda esa suma de características Eso en mi experiencia Sí con poder configurar una parte De mi orientación sexual y Me atraen ciertas personalidades Ciertas corporalidades Y hay personas que lo viven distinto En su, en su narrativa, a lo mejor sí el género expresamente el género, a lo mejor sí es un, un, un valor que, que les interesa mucho ¿no? y que creo que ambos pueden ser perfectamente compatibles y que creo necesariamente en algún futuro habrá más palabras para nombrar eso, porque luego hay disputas como bien intensas, ¿no? de Que si o pansexual o que si bisexual o como qué límites hay entre bisexual o como de este que cómo se ve alguien trans para que digas que te gustan las personas trans, cómo se ve una mujer para que digas que te gustan las mujeres, cómo se ve un hombre, ¿no? queda otra es blanca, cuando dicen, es que me gustan las personas trans, pero sé es que, ¿qué estás entendiendo por una persona trans? ¿Cómo nos vemos, no? Porque yo a mis amigas trans y ninguna nos parecemos en nada, ¿no? Entonces, ¿quién es quién sí? O sea, la que te gusta es porque se ve trans o, o porque te gusta simplemente su corporalidad, ¿no? O las mujeres trans con pase, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellas no te gustan, aunque sabes que son trans. O si te gustan, aunque tengan mucho pase, no es que te gusten trans, es que te gusta algo específico. O te gusta como la idea de saber que esta persona tiene esta historia. Que creo que también lo que pasa con las mujeres que dicen que con hombres cis nada, ¿no? Que no es... O en muchas que yo conozco que dicen como hombres cis, ¿no? Es más como un tema de defensa, ¿no? Como prefiero no tener que ver con una persona que tiene este tipo de historia, que ya sé que este tipo de historia es muy probable que termine en este tipo de actitudes, en este tipo de cosas con las que a lo mejor ya no quiero lidiar, ¿no? Y que yo misma en su momento también, en un, un momento como un año de mi vida, dije, no, yo con hombres cis nada. Y ahorita ando bien clavada de uno. <risa> este, pero pues así pasa, ¿no? Pues uno no manda en, en el corazón. Entonces, eh, a veces creo que nos ponemos eh, una orientación política también, ¿no? Como, y que tiene más que ver con un hasta autocuidado, ¿no? No únicamente de no salgo con hombres o con mujeres, etcétera, sino no salgo con personas con este tipo de características, este de sociabilidad, ¿no? Con personas celosas, con personas, este... Por ejemplo, yo, yo tengo una preferencia pues sí, religiosa. Hay personas que... Yo prefiero salir con personas que tengan una misma creencia religiosa que yo para evitarme problemas eventualmente, ¿no? Prefiero tener este, una relación con una persona que tenga la misma dieta que yo, que sea una persona vegetariana o vegana, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y que no es que fetichice a las personas veganas, sino que hay un tema de compatibilidad, que pues, me facilita las cosas. Entonces también creo que a veces, en ciertas circunstancias, la preferencia genital o la preferencia hacia ciertas identidades o corporalidades puede ir orientada a un tema de comodidad, a un tema de que es tu historia y como tu zona de confort, ¿no? Ya interactuado muchas veces con cuerpos o con personas con esas características, entonces prefiero quedarme ahí porque ya sé qué hacer, ¿no? Aunque me traigan otros cuerpos, no me quiero eh, arriesgar a experimentar y como quedar mal o como, no sé, creo que a veces funciona así. Madre mía, Irene. ¿Cuál sería el campo semático para escribir una persona veganisexual? y sexual? <risa> este, debe de existir, seguro, ¿no? O sea, de algún modo en el cual podemos sí. componer una palabra. Los, las personas veganas salimos nada más entre nosotras. <risa> <risa> Exacto. Ah, aunque sí, de paso nomás para responder a la pregunta de hoy de, de por qué no los hombres trans eh, eh, desde mis experiencias con la gente que se declara y que y que se convive así, es un tema justo de perseguir una historia de vida. O sea, entiéndase de de conto de, de, perdón, eh, no querer salir con pendejos, que suele ser el caso de muchos hombres cis, pero no es el caso global de los hombres cis en eso estoy totalmente de acuerdo. No todos los vatos y sí son pendejos, pero como no, no se han cuestionado su hegemonía, eh, por ningún motivo de la vida. Entonces eh, conviven con un espacio hasta de lenguaje que, que está afuera, que da pereza. ¿no? Y fíjate que eh, de las personas que sé que conviven en estos espacios, en algunos casos, algunas personas son eh, también parte del rubro asexual. Entonces, al no generar eh, vínculos emocionales, por ejemplo, porque es que, que pereza los bata, ¿sabes? Eh, entonces tampoco erotizan, no? Pero bueno, eso eh, casos son casos muy específicos. ¿eh? O sea, también no es que la gente, toda la gente a veces de sean asexuales, demisexuales que no conectan con hombres y entonces no. <risa> Pero me parece lo máximo esto que tenemos acá, porque el ejercicio que quería hacer hoy era tratar de definir ¿no? que era una persona translover desde un punto de vista un poquito más avanzado que solamente decir eh, la historia de lo que pasó en post no? Que? Gracias por el spoiler. Igual veré. Eh, y entonces eh, sí hay tanto lo que hablar, a mí me encanta tu posicionamiento transexual eh, porque si sí, hay mucha gente que está muy en contra de la palabra transexual en sí, no más porque, por ejemplo, es que depende del contexto y de tu ubicación. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, transexual eh, es una palabra que buscan eliminar porque quieren no hablar acerca del de concepto del sexo, sino sí si del género. Y ya está muy arraigado, mucho más que acá. Eh, y entonces depende de con quién convivas acá en Latinoamérica. Te vas a topar con unas personas que están vehementemente en contra. Yo uso de la palabra transexual y del otro lado. Eso también me divierte mucho. Hace unos ayeres hablé con un doctor que hace cirugías de anulamiento de sexo en em, quien es fiel creyente de los sexos no binarios, que por supuesto que existen. Comencemos por acá, no? Pero en este caso estamos hablando de que eh, eh, cómo se le llamaría esto? No? Y, y que, o sea, eh, es, esto es un tema muy pero bueno, entonces eh, me habla de gente que pasa por, por ejemplo, vaginoplastías sin eh, soltar su espacio de identidad de género. No? Entonces, eh, eh, eh, hombres que a propósito no pasan por una vaginoplastia porque así son las cosas. Y entonces dentro de la definición semántica del espacio de no de que atraviesas el sexo, eso sería una persona transexual en ese espacio. Pero a mí me encanta como tú lo tomas porque también observas el sexo muy diferente. Entonces no más por cerrar el ejercicio y ahorita vuelvo con esto. Um, translover viene es una persona. Arruinamos a esta gente de paso. Que bueno. Translover viene es una persona que por lo general busca consumir el cuerpo de con quien sale. Exotiza eh, a la gente con la que está buscando, con quien se busca relacionar. Muy generalmente eh, son personas que están buscando reconocimiento, más no están buscando ocupar un espacio relacional, sino que están buscando algo de ganancia personal eh, con actitudes de querer por lo general, salvar y o proteger a la gente trans innecesariamente eh, este y que suelen traer un deseo de hacer objeto a la persona trans. Entiéndase por trans una persona este, que simplemente ha atravesado esto que se le ha asignado al nacer y los nombres que se usan en español o en inglés son trans lover, chaser mayate. En bueno, algún momento la gente es coliosexual. Estoy bien con eso. Perfecto. Llevémonos eso a la diversipedia eh, y guardémosla ahí en nuestros corazones. <risa> y solamente quiero dejar aquí en dicho eh, una pequeña historia. Hace muchos ayeres me topé con un amigo que se identifica gay, un hombre cisgénero se identifica gay y me confesó que una serie de chicas o de mujeres le atraen. Y lo primero que me dice es: pero no deben. No debería. No, porque yo soy gay. Entonces quiero no más y esto yo lo hago por lo general con todos mis contenidos. Dejar el recordatorio que todo esto de las etiquetas, todo esto que estamos discutiendo aquí hoy, todo lo que sea eh, algo que se use para platicar acerca de nuestras diversidades, son espacios que tienen que ser por definición descriptivas más no prescriptivas. Tú defines tu etiqueta, tú defines qué es. Eh, yo digo que ser trans es una opinión de lo que es el ser trans, como Irene dice que el ser trans es, uno, es su opinión de ese ¿no? Y cada quien vive su espacio, y pues como Oliver y como András, ¿no? Cada quien vive su espacio, y lo digo porque si no nos vamos a meter en muchos problemas, porque mi gran conclusión de esta plática es que es una plática un tanto inútil, porque tanto así como no, es imposible globalizar a la gente trans pues tampoco podemos globalizar a la gente trans lover. y entonces eh, tenemos una serie de incompatibilidades que desafortunadamente no vamos a poder solucionar, no por tiempo, sino porque es que no se puede por definición, porque la diversidad es diversa. Pero eh, sí vale la pena, podemos platicarlo porque del otro lado habrá algo ahí que yo creo que vale la pena observar acerca justo de la gente translover Entonces que solo quiero dejar en dicho para la gente que escuche y que vea esto, que la etiqueta, es el mapa y las vivencias y tu identidad y tu autoinscripciones entidades, Eso es el territorio. Y entonces cada quien se identifica como, como diga que se identifique. Pero lo que sí concluye todo esto que ha de ser la conclusión global en cualquiera de estos espacios es que queremos amor genuino. Palabras robadas de Oliver. Y eh, quiero dejar en dicho que me parece muy bonito por tener estas pláticas, porque en últimas es raro el que por un lado, existe esta gente que quiere estar con la gente trans tanto que nos asuste, pero del otro lado es un bueno, pero es que lo estás haciendo por y ahí listo los motivos, no? No sé si quieren dejar algunas palabras de cierre, algún comentario y de paso también eh, si quieren hablar acerca de o, eh, algún proyecto o invitar a la gente a algo en particular. Vámonos este en, en orden. Este eh, eh, eh, hagamos eh, Vamos a orden alfabético. Vámonos, Andrés y Oli eh, y cuéntenos un poquito de dónde están sus redes, etcétera, algún pensal que tengan y cerramos todo esto. Les parece. Muy bien. Bueno, pues yo justamente retomando un poco lo que decías, eh, Ofelia, o sea, justamente esto de, de la orientación sexoafectiva o incluso la identidad de género, yo solamente quiero decir que no hay nada estático en la vida. Y justamente porque no hay nada estático en la vida, o sea, justo estas dos características pueden fluir a lo largo de nuestra existencia. O sea, mientras vamos recibiendo más información o incluso nos vamos dando los permisos como para poder eh, habitar estas identidades o estas orientaciones sexoafectivas, es como podemos ir cambiándolas. Habrá personas que sí se estacionen para siempre, por así decirlo, en, en alguna identidad o en alguna orientación sexoafectiva y es perfectamente correcto. Pero también habrá otras personas que de pronto varíen. Entonces creo que justo aquí el punto es no solamente casarnos con una sola etiqueta, como bien ahorita lo estábamos diciendo, sino bueno, dejarnos fluir. Básicamente, entonces, eh, pues sí, quería como poner eso sobre la mesa y con respecto pues a, a la, pues a esta discusión de, de las personas trans translover, pues sí, o sea, rescato muchísimo todo lo que dijo Irene, porque sí, también tiene mucho que ver, ¿no? o sea, justo eh, el saber un poco cómo lo vamos entendiendo. Entonces, básicamente aquí voy a retomar lo que usualmente decimos las personas trans, que en vez de asumir cosas, preguntemos. Creo que eso nos puede ayudar muchísimo a encontrar respuestas sobre las personas. Entonces, pues preguntar, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues ahora sí, ya para compartirles los datos de resistencia no binaria o eh, no binarix, no binaria, porque pues, les decía, jugamos mucho con lo que es el lenguaje representativo, eh, pues sí si nos pueden encontrar ahí en las redes sociales, en Instagram, en Facebook y también en nuestra página oficial, porque ya tenemos, ya la estamos estrenando, que es www.resistencia todo junto, punto org. Ahí nos pueden encontrar, tenemos bastante material informativo, precisamente como para seguir visibilizando estas identidades eh, y pues claro, o sea, Justamente este fue nuestro mes, el mes de julio fue nuestro mes de visibilidad nominaria, sigue siendo, y pues es muy importante seguirlo visibilizando. Y bueno, solo justo como retomando con lo que habrías, Ofe, eh, pues justamente, o sea, en Argentina se está celebrando esto de que ya hay como este reconocimiento, pero no hay que olvidar que para poder reconocer o que el Estado nos reconozca. Tiene que tomarnos en cuenta, porque ¿qué fue lo que pasó en este, pues este logro? Eh, resulta ser que el gobierno pues lo, lo impuso como tal porque no le preguntó a las organizaciones civiles que trabajan con personas nominares si esa era la mejor propuesta. Entonces, obviamente, siempre aquí hay que preguntarle a la gente, obviamente, que, que pues va a estar involucrada en alguna ley, en algún algo, si están de acuerdo. ¿no? Entonces, eso es básico. Entonces, pues muchísimas gracias por el espacio. Es siempre un placer escucharles. Eh, y bueno, pues también muchas gracias a toda la gente que, que está aquí conectada, escuchándonos. Y pues nada, gracias. OK, mm, ya un comentario para las personas que creen que pueden caer en la etiqueta de translover o mayate o lo que sea, como sea como un nombre en su región. Es algo que yo le pregunto a mis parejas usualmente, que es, si esa persona no fuera trans, ¿aún te gustaría? Creo que eso puede responder mucho sobre la forma en que estás viendo a esta persona la forma en que está, eh, pues sí, como de dónde vienen los sentimientos que tiene por esta persona o su deseo que piense esta persona. Si esta persona deja de verse trans, entre comillas, ¿aún te gustaría? <risa> si esta persona no, o su cuerpo se modificara, ¿aún te gustaría? Entonces creo que se están abiertos, abiertas, abiertas A abrazar la temporalidad del cuerpo también eh, Creo que es algo muy importante a considerar Entonces, eh, o sea, que no está mal, ¿no? O sea, gustar de alguien trans, pero sí preguntarse desde dónde viene eh, Porque creo que es importante reconocer a tu pareja como un igual y como un humano, como un sujeto Entonces, no como un objeto Entonces, eh, creo que es como algo súper básico para mí, para esta discusión eh, para humanizarnos, ¿no? Creo que eso falta todavía mucho, es un pendiente. Eh, y bueno, sobre eh, el trabajo que hacemos o cosas así, bueno, pueden buscarme a nivel particular en Twitter específicamente, en Irene Valdivia, bajo. Eh, y si buscan al colectivo en el que estoy, pueden buscar Red Michoacana de Personas Trans en Facebook, ahí subimos los eventos que hacemos y demás. Y invitaría a que escuchen a personas trans y proyectos de personas trans, historias de personas trans y que apoyen lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. Y hago un comercial eh, muy, eh, con mucho tiempo de anticipación. En diciembre tendremos en Morelia un festival llamado Quorum, un festival eh, de cine LGBT. Entonces, eh, no daré spoiler de quién va a estar ahí, pero <risa> eh, va a estar muy chido. Iremos atando poco a poco información. Este año vamos a estar colaborando hablando directamente de personas trans eh, en cómo se organiza desde cero este festival. Entonces, esperamos que sea la edición más trans en cuanto al personal que estamos trabajando ahí, en cuanto a las historias y en cuanto a las personas que traemos como artistas, como este directores, como cortometristas, este, etcétera. Entonces, esperamos como que sea algo bonito sac sacar lo trans de lo generalizado, ¿no? Como siempre Ciudad de México. Entonces... Eh, pues poder compartir un poco más de la cultura, que también generamos no las personas trans, que las personas trans también hacemos cultura y que somos parte de ella. Entonces creo que es como el comercial que, que haría, ¿no? Que tener pendiente de los avisos próximos. Y ya, creo que es todo. Bueno, y por mi lado, eh, creo que dijeron todo, <risa> ya, pero <risa> para idear, con respecto a lo que hablábamos de las etiquetas y, y de cómo definirnos, creo que tiene que ser algo que nos haga sentir bien con nosotros y no algo que nos encierre. Entonces, eh, por lo menos eh, yo como bisexual vivo mi bisexualidad con fluidez y, y no es que un día para el otro me di cuenta de cuál era mi identidad, sino que es algo que fui descubriendo y que sigo descubriendo hoy en día constantemente. Entonces creo que ahí lo importante es no presionarse tanto con cómo, cómo me llamo, cómo me llamo, sino que ir descubriéndolo y, y que se vaya dando, eh, la etiqueta tiene que ser, si uno quiere usarla tiene que ser algo que, que te haga sentir bien a vos y no algo que los demás tengan que ponerte encima, aunque muchas veces termina pasando eso por una misma presión social eh, y bueno, con respecto a lo de translover y todo eso Quiero aclarar que por supuesto no está mal que te guste alguien trans O salir con alguien trans y tener una pareja trans, obviamente eh, Acá lo que apuntamos principalmente es a este concepto de, de, de vernos ya como más un objeto sexual y, y más una obsesión hacia lo que es ser trans que, y no, no vernos tanto como personas Pero por supuesto que está perfecto si te gusta alguien trans y quieres salir con una persona trans no hay nada de malo, obviamente, es, es, es, es justamente pasar al otro lado, eh, no querer salir con alguien trans solo porque es trans y que ese sea el objetivo, eh, como conseguir esa reliquia trans, sino salir porque es otra persona más que te gusta, que está ahí, y, y ya está. Eh, así que, bueno, primero gracias por, por la charla y gracias por el espacio, me encantó compartir espacio con ustedes. Y a mí me pueden seguir, como dije al principio, ahí en Oliver Nash Bebé, tanto en Instagram o en Twitter, y podemos seguir hablando y debatiendo sobre estos temas. Oliver Nash, el hombre trans este más bicicletero de todo Twitter. <risa> Hace nada subió Oliver una foto de diciendo sí, bisexual en bici, como toca. Y todavía no me he parado de reír con eso. <risa> <risa> eh, por supuesto. Muchas gracias, de verdad, este András e eh, eh, Iré, Oliver. Eh, dense una pasada por sus redes, no las redes de ella, ella y él están este, fáciles de encontrar estas personas espectaculares. Eh, déjenme decirles que me llenan mi corazón cuando les veo en redes, entonces agradezco. Mucho su compañía, aunque ustedes no sientan que me están acompañando, yo me siento acompañada. Y en eso quiero nomás eh, agradecer también a la gente ahorita de Homosensual y a la gente, a la gente homosensual que vino a ver a Homosensual eh, que nos dejan tener este espacio para hacer nuestro pequeño. Eh, jardín de diversiones, de la divergencia y la diversidad, porque mmm, siento que aquí también estos temas pues hay que hablarlos desde lo personal. Por lo general, cuando se hablan estos temas en todos los medios masivos, quieren llevarlo a un nivel muy básico. Entiendo por qué hay gente que no está expuesta a nada, pero espero que la plática de hoy haya sido interesante para alguien. No en nuestro círculo <risa> y entonces eh, habremos ganado algo hoy. Y si no, por lo menos nos vimos. Y entonces yo con eso también eh, celebro mucho. Eh, Espero que nos vamos a seguir hablando mucho y gracias por sus apuntes. Sigámonos dando mucho cariño, amor y nos vemos cuando saquen. Nos den otra vez juego y diversión por aquí. No hemos sensual o por allá. Vámonos en quórum. Vamos en Morelia. Ahí va a estar bonito. <risa> Oliver, ahí vemos qué hacemos. <risa>